Todo empezó con una llamada. Esa voz, esa amabilidad me conquistaron. Siempre pendiente, atentas a mis sugerencias. Tenía todo lo que estaba buscando. París, Roma, Punta Cana. Soy adicto a viajar con centraldereservas.com. <risa>